Señores, continuando con más información, está el famoso caso de La Coral. ¿Qué hablamos ahí? Girón, el, el cantante del caso de La Coral, el mayor, Raúl Alejandro Girón Jiménez, desenmascaró el entremado de corrupción que funcionaba en el Centur y en el Cúcer a revelar el detalle de cómo operaban el entramado liderazgo por el mayor general Adán Cáceres y el coronel Rafael Núñez de Asa asegura que Rafael Núñez de Asa Yo era rotación, ¿no? el coronel Núñez de Asa era el celebro financiero del entramado Adán Cáceres y quien instalaron el politur y el cuerpo especializado de seguridad la venta en Especialismo. También Giro Jiménez dijo que él tenía entre sus funciones recolectar los dineros de las instituciones, montos millonarios para entregárselo en reuniones nocturnas a Rafael Núñez de Asa. Dijo que recibió las órdenes de borrar las nóminas y las conversaciones de WhatsApp en momentos en que se produjo el cambio de gobierno. Como siempre ocurre en casos tan contundentes, las reacciones no solo llegan por escrito, también a través de humorísticos Memes. Señores, está fuerte la situación que está pasando en este caso, en este tribunal, con el caso de la coral. Señora, está la misma, eh, ahí se me escapó el nombre, hasta el dedo sacó. Hasta el dedo sacó del pique que tenía. Berenice, Berenice, Berenice sí, yo vi que ella hizo una seña con el dedo ahí. Ya andan el sticker de ella ahí. Le, pero ahí podemos. <risa> este Realmente hasta los soberanos <risa> le va a dar un premio el más ¿Eh? votado <risa> mm. él parece como que hizo un acuerdo con la fiscalía y este nuevo gobierno, porque a mí no me va a meter esa, uh -huh. no es verdad digo, que el tipo va a meter ahí medio a su jefe y a su compañero y ahí mismo se está metiendo el cuchillo, <risa> ese, ese meme está bueno, ese está bueno realmente ese señor <risa> el eh, eh, eh, girón, es eh, de un giro como de 360 grados, como dice el apellido de Girón. Eh, entonces, ¿cómo es posible que, que sí, que yo recogía el cuarto, que yo lo daba, yo lo entregaba, yo decía, se está metiendo un cuchillo ahí mismo? No, mm. papá. Vamos a ver que va a ser un protegido de la fiscalía, él va a tener, él y su familia, eh, un seguro, quizá lo van a mandar fuera del país, aunque no se lo cuenten a la sociedad. Y él va a estar cantando más que la orquesta de Toño Rosario en Tarima. <risa> y que hunda a la gente del PLD, que eso es lo que el gobierno uh -huh, quiere. O sea, y mira Germán, eso es lo que ellos quieren. Sí. Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están los casos de la calle normal, de ciudadanos común y corriente, sin colores, que esta administración esté resolviendo? No sé Solamente caso. estamos viendo casos políticos. Casos políticos. Que son importantes. Son importantes. Por aquí hay ¿No gente. Los puntos de droga siguen en los mismos sitios. Sí, ¿Eh? Real. ¿Eh? Y se sabe dónde están. Todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Aquí el dueño tiene 30 años manejándolo. Ya sabes. El mismo tipo. En el mismo callejón. Yuyo sí, sigue allá arriba. Miguel. que ¿Eh? ¿Tú, tú quieres? <risa> Esto, ¿sí no? si es peledeísta vamos a caerle arriba sí, no pero es... vamos a trabajar desde abajo donde están los problemas también Sí, los problemas del barrio yo no estoy de acuerdo de que, <risa> que se siga claro pero también la gente de Leonel robó más claro, y duró más en el poder y yo no he visto un Leonelita todavía que haya sometido a la justicia todavía no hay un Leonelita yo no lo he visto ¿Tú lo has visto? No. Todavía. Yo, no, yo estoy viendo el lío de esta gente, de los predijitas, <risa> que está feo el caso. Luego vemos las redes, ya la gente lo está tomando, la gente se está curando todo lo que ustedes ven y lo que yo veo. <risa> yo no, no, porque realmente. en este país todo es una chelcha, recordemos eso. Que en, claro, este país todo una en este chercha. país, señor, también se fabrican los temas. Sí. Aquí se le subió casi tres pesos la gasolina y nadie lo menciona. Nadie porque exactamente. hay que estar con los quietos de, de, de, de Girón. El show. ¿Eh? Girón, el show. Aquí la comida está por la nube. Pero hay que estar con, con Girón y orquesta. Es un que lo de las y de su santísimo. <risas> y entonces. Pero aquí tenemos un nuevo partido político que ganó. Y su diplomanía que lo llevó al poder está llevándose al el diablo y nadie dice nada. Correcto. Aquí los en los barrios, se burlan de los otros dirigentes. Ganaste tú y cobro yo lo que le dicen. Y entonces. en realidad. Pero estamos en girón. Estamos en girón. Estamos en girón. Y, <risa> y en el, que, que el toque. Y la checha dice que, de que se le fue la perversa arriba. A sí, eh. oye, yo sé que el presidente y su equipo eh, debe eh, agradecerle a esos jóvenes que llaman la atención en las redes, que a, acaparan cada vez que a ellos le dan una galleta o le pasa algo, ellos acaparan el tema. Eh, el gobierno debe estar loco de que... ¿Cómo ya Que Omega uh -huh. le dio una galleta, un trofeo por la calle, un motorito a una mujer, <risa> Realmente. para que se salgan los temas de la gasolina, sí. de la comida, de claro. la seguridad. ¿Ustedes sabían que el presidente vino aquí a esos día, verdad? Sí, sí. sí. ¿A qué eh, vino? Vamos que, a ver. ¿A qué vino el presidente? <risa> la el presidente vino aquí a inaugurar la sala de emergencia del Hospital San Vicente de Paul, hola, que hola, no, hola, está no está funcionando. No está funcionando. Entonces, ¿a qué diablo vino a inaugurar el presidente? Hey. No, no déjalo no, que se desahogue. Espérate, déjalo que se, que se desahogue. ¿Eh? Él tiene derecho. Sí. Tú a mí: Yo vine a inaugurar este vehículo, pero no prende. <risa> yo vine a inaugurar esta guagua, pero no arranca, no tiene combustible. ¿Qué hacemos? Pero se llevó un titular para todos los periódicos del mundo, que el hospital de aquí es moderno, la, la sala de emergencia. <risa> ¿Qué es moderno? Dije de aquí? Como Danilo, que dijo una rendición de cuentas, que, que ya la, la pista de aquí nueva, la autopista que van a hacer... La, sin, ya comparación, la, la, la sin comparación, la sin comparación. Ya estaba ready. Que ya estaba ready. Y ni los caballos pueden cruzar. Los, los caballos que tengo ni idea. Entonces ya estamos cansados los francos macorizanos de, de que nos estén utilizando, de que vengan a San Francisco de Macorís a decir que se hizo una cosa, y no es así que mm -hmm. el mundo sepa que es mentir y para eso está usted de aquí para desmentirlo y este que me está haciendo señas, <risa> en me calle porque es del gobierno de este todo, para el que le duele. no, déjalo que se desahogue oye, tiene que dejarlo que se oye, desahogue oye. porque es verdad lo que él dice Miren estamos hartos de que aquí se, se, se coja la gente de relajo pero no, yo, yo no estoy haciendo preguntas a ellos el gobierno vino hace ocho meses y prometió 65 millones para remozar el mercado municipal y yo quiero que me digan si sí, le han pasado aunque es una lata de pintura de mercado. Bueno, el mercado está igual. Ni que en los bomberos no lo han mandado para allá que lo lave. No Pero ellos ofrecieron el ¿cuántos mercado? millones fue que ofreció ahora para San Francisco y la provincia? Diez Dilo mil tú. <ríe> 10 mil millones. ¿Para qué? ¿Para qué? Dilo tú aquí ¿para qué? ¿Eh? Esa mascarilla es amarilla. Es <ríe> hmm, <ríe> hmm, se <secreteo>. ¿Eh? <ríe> policía la invitada. Ya, para concluir entonces el tema de Giro, señores. ¿Ustedes creen que escucha verdad lo que él diga? Sí, todo eso es verdad. Ah, claro. Todo. Todo eso pasó. Esas construcciones, esos eso <risa> <cosa> sobre, eso, <risa> eso cheques sobregirados... Dije que, hoy oh, escuché, dije que una iglesia, dije que 150 mil para una misa. Dique, ¿Y cuando una misa cuenta 50, 150 mil bueno. pesos, señores? Ay, mi madre. Amén. <risa> bueno, bueno. Bueno, señores, está fuerte Señores, el caso, picante, fuerte. picante los temas políticos.